Sí, la verdad es que con lo que ha costado eh, llegar a un acuerdo para tener una, una nueva ley de vivienda a nivel estatal, pues ahora aquí lo que nos encontramos es un PNV on fire al servicio de, de las constructoras y de todos aquellos que, que utilizan la vivienda eh, para el lucro, y para el lucro desmedido además, ¿no? como para la especulación, eh, pues porque pues es su modelo y está defendiendo. Eh, la vivienda eh, como un negocio ¿no? y para eso pues está utilizando el espantajo de la invasión competencial, ojo cuidado que vienen los españoles eh, que eso a veces vende muy bien ¿no? y nos parece especialmente grave porque pensamos que es una, una buena ley una ley que pretende paliar un problema que es endémico en el sistema capitalista español y en el sistema capitalista vasco, eh, que es que eso que la propia Constitución recoge como un derecho, el derecho a la vivienda, eh, pues, eh, pues no, no, no es una realidad. ¿no? Ni, ni siquiera con la ley vasca... Eh, que efectivamente era una ley, es una ley avanzada, la ley que teníamos, eh, donde recoge el derecho a la vivienda como derecho subjetivo, pero todo, todo ciudadano sabe que no tenemos ese derecho en la realidad. Los derechos, a veces decimos, tenemos derecho a, y sabemos que no lo tenemos, porque no es una realidad. Luego decimos, bueno, eh, pero ahora tenemos derecho subjetivo, y tampoco lo tenemos, ¿no? Pero esta ley, desde luego, recoge herramientas que no hay ninguna invasión competencial, recoge herramientas, como creo que ya ha dicho algún portavoz, que habilitan. Es decir, eh, en Euskadi tenemos las competencias para desarrollarlo, otra cosa es que haya voluntad o no, porque con la ley que teníamos o con la ley que tenemos, la ley vasca eh, de vivienda, también hemos visto que no se han desarrollado herramientas eh, que tenía esa ley para luchar contra la especulación de la vivienda y para avanzar en que la vivienda sea un derecho o al menos que la vivienda eh, sea asequible para la, para la ciudadanía. Y creo que el PNV lo que está demostrando es eh, cuáles son sus políticas y al servicio de quien está. Y que yo decía caín que, que no lo entendía, hombre, yo sí lo entiendo, lo entiendo. Es absolutamente coherente con las políticas que desarrollan en los municipios, aquí mismo en Donostia, las políticas que, que están desarrollando en materia de vivienda eh, que son de vergüenza, eh, Donostia es eh, uno de los sitios del Estado donde más difícil es acceder a la vivienda y eso responde a un modelo que no tiene que ver solo con las leyes que también, pero responde también al modelo que el PNV está implantando aquí en Donostia, eh, que es absolutamente absolutamente vergonzoso, así que yo sí lo entiendo, yo me alegro de que por fin haya habido un acuerdo para esa ley de vivienda y nos va a permitir pero eh, habilitar eh, herramientas, pero eh, tiene que haber voluntad política y desde luego el PNV está demostrando eh, que ellos no tienen voluntad política en este sentido.